Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos informando, estaremos hablando específicamente acerca de lo que ha ocurrido. Son dos casos. Se ha podido recuperar, se ha encontrado en cautiverio, encadenados, en precarias condiciones, en mal estado de salud a dos crías de jaguar. Recordemos que este año se ha denominado este 2019 como el año del jaguar, esto a consecuencia de todo lo que ocurrió el 2018 con el tráfico de 185 piezas de colmillos de jaguar, las cuales eran traficadas de manera ilegal. Pues cuáles serán las medidas que se estarán asumiendo, cuáles serán las sanciones a todas aquellas personas, además de diferentes campañas preventivas para asumir y tomar mayor conciencia. Para ello, quiero presentar a Fabiola Suárez Guzmán, profesional en gestión de bienes. Diversidad de Flora de la Vida Silvestre que nos está acompañando en esta ocasión dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ¿Cómo está? Bien. Buenas gracias. tardes Es un gusto que nos esté acompañando sin embargo no es eh, un tema muy agradable para poder abordar porque hay seres vivos hay animalitos que realmente sufren y sienten este dolor uh -huh. el que están viviendo son dos casos terribles Así que es. partieron el corazón tan solo con ver las imágenes Así es Lamentablemente desde el año pasado ya van, eh, con, con este ya van como 5 a 7 casos de eh, crías de jaguar que están siendo comercializadas, que la gente eh, decide entregarlas, eh, que son rescatadas bajo diferentes contextos. El año pasado, no sé si recuerdan, eh, hubo la primera sentencia por un tráfico de Colmillo de Jaguar en, el, en la gobernación de Cochabamba. Eh, era un, una persona, un hombre un joven que eh, se encontró eh, que estaba traficando un, un cachorro de jaguar eh, por Facebook. Por las redes, por sociales. Las redes sociales, ¿no? Eh, perdón, por WhatsApp, ¿no? Entonces, este, eh, la gobernación de Cochabamba, junto con la policía, han hecho el operativo y esa fue la primera sentencia que lamentablemente fue con muy pocos años, fue de tres años de, de prisión. Después ya se empezaron a registrar varios casos de jaguares que eh, se encontraban, crías, ¿no? Que, Sabemos nosotros que capturar un, un jaguar cría es muy difícil, es porque han, han matado a la madre, no hay más. Claro. ¿no? Entonces este, se está enfrentando, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, de un elevado tráfico de, de felinos en general, no solamente jaguares. En los, el último caso de los ciudadanos chinos, donde se encontraron las 185 piezas de, de, de dientes, no todos eran jaguares. Era una mezcla entre jaguares, pumas y ocelotes, que son felinos más pequeños, ¿no? que igual están, están amenazados uh -huh. y, y son protegidos por todos, o ¿no? deberían ser protegidos por todos. Entonces, lamentablemente estamos viendo un aumento de casos. Los dos últimos casos eh, igual son, son de crías. Uno es en la localidad de Palos Blancos, que es una cría que fue encontrada, ese es el relato, ¿no? eh, aparentemente en una cueva, eh, que estaría en muy malas condiciones la cría ¿no? que daba a entender que, que la madre la había abandonado entonces podría haber sido que la han matado la madre o muchas veces la gente eh, tiene un mal concepto del jaguar que lo asocia con depredación y, y que afecta al ganado ¿no? o que puede atacar a la gente y eso es totalmente falso, no hay un solo reporte en la región que diga que hay un ataque de jaguar al ser humano cien, a menos que tenga crías, a menos que se sienta Está amenazada. Está defendiendo, ¿no? Claro. Eh, en Asia sí hay reportes de, del tigre, por ejemplo, que sí aparentemente entra a, la, a, la, a las comunidades y se roba a los niños, ¿no? Eh, pero es que es otro tipo de felino, es otro contexto, es un felino muchísimo más grande, mucho más agresivo, o sea, no podemos comparar sí, uno con el otro, ¿no? Claro. Incluso hay videos que tú ves este, que el jaguar se acerca a la gente, ¿no? O sea, no le tiene miedo a la gente pero la gente le tiene mucho miedo al jaguar, entonces ahorita no solamente hay esa demanda de tráfico de los colmillos, sino que hay un conflicto del jaguar porque nos estamos acercando a sus, a sus, a su, al lugar donde ellos viven, ¿no? entonces hay mucho conflicto y la gente le tiene mucho miedo. El segundo caso se ha registrado el pasado fin de semana en eh, Rurrenavaque, eh, que había similar, estaba en similares condiciones el cachorro de, de jaguar, no desconocemos. ¿por qué? ¿no? La El gente motivo. simplemente nos dice que lo encontraron, ¿no? que lo han rescatado. Pero, pero cuando no es rescatado sabe. o encontrado, como dicen, tiene que ser reportado y entregado. Exactamente, exactamente. ¿Hay algún tipo de sanción por aquello, por mantenerlo en cautiverio? O sea, está escondiéndolo. Claro. Entonces, tiene que haber algún tipo de sanción, y más aún tomando en cuenta que es un animalito que está en peligro de extinción. Claro, en realidad la tenencia es, es un legal. delito, al igual que el tráfico, ¿no? Ah. Este, ambos están dentro del artículo 111 de la 1333 y ambos se consideran un delito. ¿Cómo es que encontraron, lograron rescatar a este jaguar, el segundo caso? El eh, la bueno, la verdad es que ha sido mucha suerte, ¿no? Porque realmente no sabemos qué hubiera podido pasar si no lo encontrábamos. Yo creo que lo hubieran comercializado. Pero bueno, creo que en, fueron a buscar madera para construir jaulas, y eh, exacto. Ese es el, el, el de de de Rurrenabaque. Fueron a buscar madera para construir jaulas, porque en Rurrenabaque tenemos, eh, hay un centro de custodia igual. Eh, y entonces esta persona que trabaja con, con las personas que, que trabajan en el centro de custodia saben que esto es un delito. Y cuando fueron a buscar la madera se encontraron con, con este, es este animal. Encadenado. ¿no? Encadenado, Además, sí. Y, no está nada limpio además es, el lugar. Exacto, exacto, entonces ha habido resistencia de, de la persona pero al final se ha hecho la entrega voluntaria y bueno ahora el, el animal está en un centro de, de custodia que está ubicado por Rurrenabaque. Eh, y lamentablemente en este caso los felinos eh, mientras más tiempo pasan con la gente pierden sus habilidades y pierden el miedo, claro entonces es casi imposible reinsertarlo en su hábitat, ¿no? O sea, tendría que pasar un proceso muy largo de aprender a tenerle miedo a la gente y a no depender de la gente para alimentarse. Entonces, el 99% de los animales que son rescatados del tráfico no vuelven a su hábitat y eso es una realidad que muchas veces no la manejamos porque vemos muchos reportes que dicen, fue rescatado y será devuelto a su hábitat, ¿no? Claro. Eso no es cierto. No, no es hay, cierto. hay que pensar también en el bienestar, ¿no?, del animalito, porque, bueno, es, estamos viendo que está encadenado y obviamente, por lógica, no sabe defenderse de otros que sean más grandes Exacto. que él. Uh -huh. Entonces, es sí, un poco complicado, es un trabajo bastante largo, difícil, mucha paciencia, el que hay que tener realmente pésimas las condiciones en las que estaba, pobre animalito, Así es. y es eh, una satisfacción saber que, por buena suerte se lo ha podido rescatar. Ahora, no solamente porque este sea el año del jaguar, como se ha denominado, ¿no?, 2019, sino siempre. Tenemos que tener esta, este cariño, tenemos que ser más sensibles con los animales, no solamente un año, uh -huh. sino es siempre. ¿Cuáles son las sanciones que existen por comercializar, por tenerlos en cautiverio, en estas condiciones que estamos viendo? ¿Se va a hacer algún tipo de campaña este año en todo el país para que la gente pueda participar? Los niños también, que es un papel muy importante. ¿Cómo se va a estar trabajando este 2019? Bueno, eh, ya lo, lo, lo hemos dicho, este, lo hemos, hemos declarado, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha declarado el año del jaguar, pero no solamente para enfocarnos en trabajar con el jaguar, sino como un ícono Entonces. de lo que implica el tráfico de fauna silvestre. Mm. Eh, todos los años eh, se vienen realizando trabajos de sensibilización, eh, capacitación, eh, no solamente a, a universidades, digamos. ¿no? Trabajamos también con los técnicos de las gobernaciones, municipios, policía y debemos, eh, por lo que hemos pasado el año pasado, debemos reforzar todo, todo esto con jueces, fiscales, que nosotros lo hemos vivido en el juicio que se ha desarrollado, que hay mucho trabajo todavía por hacer, por concientizar. La, la ley es clara, es un delito no sí. y eh, hay un, una, una parte de la ley, del artículo eh, que puede usarse como, eh, que, que habilita usar el código penal y eso es lo que se ha utilizado para el, para el caso de, de los 185 colmillos, que este tipo de acciones van en deterioro al patrimonio natural. Entonces, de esa forma se ha logrado aumentar la pena a seis años de cárcel. Exacto. Sin embargo, eso es, no sabemos que no es suficiente. Entonces, una de las actividades eh, que se ha definido para el año del jaguar es lograr sacar este año un código ambiental penal que aumenta la sanción hasta 30 años. Entonces, eso está todavía en desarrollo, pero es uno de los objetivos que se tiene para este año. Eh, además de las capacitaciones con los técnicos de las gobernaciones y municipios, este año queremos entrar mucho en lo que es la currícula de, de los colegios, ¿no? Eh, tal vez trabajando a nivel de, las, de los profesores, ¿no? De la currícula de, Escolar. Del, de los profesores, que son los que dan la clase, para poder llegar a más niños. Mm -hmm. Eh, y bueno, idealmente y se tiene planificado también realizar un taller internacional, eh, regional el cual va a incluir eh, la participación de otros países porque de nada sirve que nosotros cerremos nuestras fronteras por ejemplo, si en otros países sigue ah. habiendo comercio si, si hay forma todavía de sacar no entonces la idea es trabajar igual en el marco del, del jaguar eh, con otros países como Perú, Brasil eh, para poder realmente como región eh, ponerle un freno al tráfico de faunas silvestre. Y fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde aquí. Exacto. Además, ¿no? Y quiero sí. felicitar también porque sabemos que están en constante movimiento, en constantes actividades, sin embargo, hay que seguir, hay que seguir trabajando, evitar este tipo de situaciones, estas imágenes que veíamos que realmente son dolorosas porque da mucha pena ver estos animalitos que están sufriendo a veces uno no lo piensa y simplemente por el hecho de lucrar no, no lo toma en cuenta, pero son animales, son seres vivos que sufren también. Exacto. Te agradezco una vez más sí. estar con nosotros, eh, las puertas siempre abiertas para poder informar, dar a conocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad también, cómo se está trabajando con el público y con la población en general. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta una próxima. Hasta luego. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes. Ya volvemos.